Vamos a conversar con el dirigente en funciones de Los Leones en este entrenamiento, el asistente de la banca, Luis Rojas. Luis, hasta el momento, ¿cómo has visto a los muchachos en las integraciones y el trabajo que se están realizando en el campo? No, eh, se ha visto mucha armonía, eh, más que todo mucha energía. Eh, yo me integré a la práctica el lunes pasado, ya cuando los jugadores de posición llegaron. Eh, varios se han reportado aquí, hay una muy buena presencia en cuanto al número de pelotero ¿no? y, se, y mucha energía y mucha armonía todos los años aquí en la política. ¿En qué han consistido los entrenamientos? No, Ahora mismo es, eh, queremos que todo el mundo eh, llegue en forma a lo que es el primer día de la temporada, claro, libre de lesiones. Estamos haciendo todos los fundamentos que pueden hacer para que cuando nuestro dirigente llegue. Él eh, toma de rienda del equipo. Eh, él nos dejó una tarea, claro que hagamos con el equipo, la estamos poniendo en función ya. Y simplemente ese es nuestro gol, tener el equipo ya en, en orden para él. Y claro, todo el mundo es saludable para el primer día. De los jugadores que se han integrado, los delastadores y los de posición, ¿cuáles nos puedes destacar en cuanto a. ¿Están avanzando en cuanto a su preparación? Sí, no, no, yo creo que todos, todos se están moviendo ahora mismo eh, a la misma velocidad, eh, un poco temprano para, para separar jugadores de otros, pero sí tenemos la presencia de Wilson aquí temprano, y, hasta, algunos pinches veteranos también, Francisco Cordero está por ahí, el mismo Franky de la Cruz que se reportó también muy temprano, y hay una serie de jugadores que ya han participado con el escogido en algunos de los torneos pasados, y la presencia de los nuevos también que han abierto el eh, ojo. pero todo el mundo va ahora mismo, en un mismo nivel ya todavía en la segunda semana ahí eh, eh, no se han separado mucho eh, un jugador y cuando ya hay 72 jugadores que se han reportado a los campos y hay nombres que la fanaticada espera que demuestre, por el, el caso de José Vinicius, de Michael Almanza, ¿qué nos puede decir de esos muchachos jóvenes que el equipo piensa dar la oportunidad de este año? No, no, también nuestra nuestras expectativas son altas con ¿Eh? todos los muchachos que están aquí en el campo, claro, son los nombres que tú mencionaste, ya tienen un par de años con, con el equipo, eh, aquí han pasado por práctica, han ido al estadio <risa> eh, no han visto mucha acción en la temporada, pero... Siempre esperamos que ellos estén eh, listos para, para estar en este año vamos a ver cómo ya. se va desarrollando todo ahora en la en lo que es la temporada, en la pretemporada y, y de ahí vamos a partir. ¿Cuándo empezarían a jugar ya entre escuadras y eso? Eh, los entre escuadras empiezan mañana, jueves, eh, 2 de octubre y vamos a jugar tres entre escuadras de eh, corrido, jueves, viernes y sábado. Y hasta ahora creo que tenemos un juego el domingo contra los Tigres del Liceo, vamos a ir al complejo de los nuevos, vamos a jugar un jueguito contra ellos allá. Eh, la exhibición y eso también nos va a dejar mucho que decir de cada uno de los muchachos que están aquí pero va a ser bien difícil porque se sí está fuerte dentro de la lima, pero... muchas gracias gracias, John, gracias.